Colegio Renacimiento, educar es libertar. Recuerden que esta dirección obtuvo una medalla como una de las mejores en dirección, en manejo educativo y por eso merece una buena felicitación. Legendario Colegio Renacimiento, Delvin Peña es el batutero. ...la alegría y además un grupo de jóvenes abanderados. Esta es la reina de Biuli Dominicana 2020. Esta institución fue dirigida por más de 40 años... ...por Leovigildo Salazar, maestro de valores morales y humanos incalculables. Siempre preocupado por su pueblo de San Francisco de Macorís. Hemos visto pasar el INAIPI... CONANI, los Boy Scouts, Asociación Dominicana de Rehabilitación, el Servicio Regional de Salud e Intecompu. Debemos destacar la participación en esta parte de tres bandas de música que acompañan a los compañeros estudiantes de el, la Dirección Regional Educación 07 de la provincia de Duarte. El Liceo Técnico Juan Pablo Duarte está considerado como uno de los más activos y en nombre del fundador de la República Dominicana, ideó y presidió la lucha de organización.